Elegí ingeniería porque mis materias favoritas siempre fueron las matemáticas y las ciencias. Y siempre tuve esta pregunta de por qué y cómo. ¿Por qué es que las cosas son de una manera y no de la otra? ¿Y cómo es que funcionan las cosas que utilizamos todos los días? ¿Será magia? ¿O no? A mí me encanta el tema de tecnología aeroespacial y quiero formar parte de un proyecto que pueda lanzarse fuera de este planeta y nos ayude a comprender mejor nuestro sistema solar y nuestro universo. Me encantaría formar parte del impulso y desarrollo de las ciencias espaciales en mi país para que más personas tengan la oportunidad y el interés de ser parte de la exploración de nuestro planeta y lo que existe fuera de él. Yo creo que para lograr realmente una verdadera equidad de género en la sociedad tenemos que alcanzar lo más parecido a un 50% de cada género en todas las áreas. El área de STEM es el que menos participación de mujeres tiene y por eso tenemos que luchar para equilibrar esto y ayudar a eliminar los estereotipos de género y aumentar la equidad. Si pudiera darle un consejo a una versión de mí en el pasado sería... No hay obstáculo que no pueda rodearse y hay más de un camino para llegar a tu mente. No tengas miedo a dar lo máximo de ti misma, porque si no lo logras... Algo habrás aprendido, y mejor, ¿qué tal si sí lo logras?